La primera puerta después de la cocina. Ah, qué andas? no me dijeron No, pero puede que ya se haya ido. Ah. Pero no por mucho tiempo. Se ha hecho público la fuerza. Aún no sé qué es inversión. Pero en realidad es un terreno cacho. Tiene mucha proyección en términos inmobiliarios. Así que eso nos juega a favor un montón. En claro, ah, no, realidad de eso nos es hemos agarrado. Este sector se llama Cerro Alegre. Sí, pues. El sector sí. este. ¿Y el otro? Y el, al frente está Cerro Cordillera. Claro, allá. Y al lado de acá, Tercero de la Cárcel, Pedro Jiménez, Monja. Claro. Para claro. pero, pero allá está Cerro Cordillera, Cerro Toro, Perdice, Leyancha. Aquí en este sector mi chapo, había un, un, un hospital muy importante, claro. el hospital alemán, que sí. estaba aquí al frente de Citrana. Y ahora hay unos departamento. Aquí había una, una casa que vivía una familia. aquí. Y Después pasar los años, llegó una, una concretera que hacía mezcla para pavimentar calle. Después se fue y ahora hay un parque. Recreativo para los niños. Claro. Mucha gente se ha ido de aquí. Mucha gente. Quizás ah. no, le, no le gustará este lugar, no sé, pero a mí me encanta. Llego niña, llegó... Niña, tendría como unos... 10 años, años, venía de Punta Arenas. Venía de Punta Arenas, sí. Yo la conocí cuando tenía 20 años. <risa> Y yo tenía 21. Para, <risa> para, para, Claro, yo, cuando llegué yo en el año 70 aquí, eh, esto era un vacío, y había en casa para el lado de allá nomás, de todas esas casitas que hay antes, ¿Mm? y después parece que la empresa López compró todo este terreno así y empezó a rellenar para acá, empezó a rellenar. Todo eso que ustedes ven ahí es puro relleno, y después eso quebró y y quedó botado ahí, po. y quedó botado hasta cuando llegaron aquí los de Parque y todo esto era muy bonito, era un, un bosque bonito, nativo y ahí había un tanque cuando corría el agua de arriba, como no había tanta casa para arriba, había un tanque que todavía está y la gente se bañaba ahí, los niños los niños se bañaban ahí en el verano, era súper bonito después con el tiempo cuando ya empezaron las casas ...a tirar su desecho, ya jodió todo eso... ...y todo eso viene a dar aquí... ...todo, todo eso pasa por aquí por abajo, por aquí por abajo pasa todo... ...y llega aquí a tomar, a tomar, a tomar ramos... ...y de ahí se va a tomar ramos, se va a palmar. ...habían había unas casas de frente de los mapuches... ...que también tenían un terreno ahí ellos... estaban aquí mismo... Era, era un, ...eran todos mapuches... ...y también se fueron por lo mismo, se fueron por, porque le pidieron... Aquí atrás tenemos también, pues algún un día vayan eh, donde, de aquí, que se llama la, la, la Virgen de la, de la Cantera. Fue muy milagrosa, muy milagrosa. Tiene tiene esas placas del año 1904, una cosa así que tienen, gracias a Virgen de la Cantera. Venía mucha gente a esa virgen. Como tenemos un auditorio, ustedes lo ven allá. Ahí está vamos famoso auditorio, bien Bravo. Cerca aquí de aquí, de aquí, cerca, miren, estamos a cuántos metros de acá. No hay participación de niños, el club eh, Lion Airman, no tiene socios, no como antes que había un socio el cerro participado.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 algunas casas, pero como de campo, con sus patitos, con sus gallinas, eh, huevos, incluso burros, chanchos, todo eso en este sector. en La forma de entretenerse era salir a caminar. Era muy normal que el paseo de las tardes, los sábados, los domingos, era vamos a caminar. Y todos nosotros entusiasmados por ir a caminar. La gente, lo que era líquido, había la botella la botella y el aceite con esa botella el aceite uno iba a comprar y la misma botella la usaba hasta que se quebraba la botella. Eh, las otras cosas que no eran de, de líquido, el arroz, eh, la harina, el azúcar, todas esas cosas, en eh, los almacenes a uno le hacían un cartuchito, un, un paquetito, un, envuelto, un envoltorio y resulta que ese papelito después servía para eh, papel y al baño, porque no existía el papel higiénico no era una sociedad altamente de consumo, no era todo desechable. Entonces, el tema de la basura se produce más que nada por eso. Entonces la gente no está preparada de repente, ¿qué hago con las cosas que me están sobrando? Botar la basura. Bueno, en el barrio se ha ido perdiendo la idea del vecino, se ha ido perdiendo la idea del vecino. No sé los factores, pero uno de los factores para mi gusto es cuando salen los dos papás de la casa, entonces me podrían acusar de machista, pero sale la mamá de la casa, que era el, el corazón, el, el, el centro de ahí, entonces sale y se cierra la, la puerta esa, entonces lo, los vecinos prácticamente no se ven, porque eh, están los dos papás afuera. Era, era común ver eh, papayos, era común ver papayos, níspero, todavía se ven algunos nísperos en las quebras, papayos, níspero, la gente planteaba choclo con mucha facilidad, choclo, haba también está pues acá. So, let's go. que aquí a pasar de plantar el saborito lo compré, era chiquitito, lo compré yo en 2.500 pesos, un Damasco, mira cómo gana gano Y aquí yo el año pasado planté yo, pero ustedes ven que están estas cositas que se... las canales. Y ahora planté, lo que voy a plantar, ah, habas. ahí, ahí tienen nada ¿ves? Para que vean que sale, amén. ¿Y? y para regar, Sacaban aquí el agua mire. De vestiente, todos los días. Todos los días corre aquí. Viene la ría. ¿Ves? Incluso aquí había una altura y aquí caía, le decíamos la catarata, que caía ahí. Y sonaba, sonaba, sonaba el agua ahí. Caía fuerte. Yo tenía la casa aquí abajo. Aquí abajo tiene que están los pilares allá. Cuando yo, yo recién llegué aquí, me hice la casa aquí. Entonces, veíamos correr el lado, se sentían como decía yo, eh, esas esa, ranitas, que sé yo, en la noche, cuando, cuando cantaban en la noche. Yo llevo más de 20 años acá, yo mucho más, y la primera vez cuando llegué acá era como puro cerro, como dice, basural. La mayoría de las personas que ahora están viviendo es, ha sido como beneficioso porque han limpiado lo que es un basural y han hecho sus casas. Y queda la quebrada, pues. Y viene siendo como ahora el basural que la gente ocupa para tirar los desperdicios. Eso eh, perjudica mucho, porque llega mucho ratón. Entonces, eso igual es eh, infección para lo que, lo que dice usted, el medio ambiente. Igual, las botellas que tiran, todo eso entonces eso perjudica a lo que es el medio ambiente, porque tiran mucho eh, plástico, todo eso que ahora se puede reciclar, no lo hacen. Bueno, usted sabe que antes la gente era más pasiva, ahora como la gente está como más alterada, exclusivamente en este tiempo que todo ha cambiado. Pero yo creo que eso va en común uno conviva con las personas, los vecinos. Po. Igual uno tiene que ser buena vecina. Usted sabe que ahora en estos tiempos los niños no se ven en la calle porque más computación que nada. Uh -huh. Bueno, yo encuentro que los cerros de por sí, a pesar de todo, son más tranquilos al alboroto que hay en el plano. Que sea, yo prefiero seguir en mi cerro, comprar en mi cerro, bajar al plan a comprar porque es un caos allá abajo.